Vamos señores, con el tema, mueren calcinados niños de uno y dos años en San Francisco de Macorís. Un niño de dos años de edad y su hermanita de uno murieron calcinados en el sector Los Jardines de esta ciudad luego de que la vivienda en donde estaban se incendiara. El incendio ocurrió en la tarde del domingo. Autoridades acudieron al lugar del lamentable hecho para hacer el levantamiento del lugar. Maribel Paulino, procuradora fiscal de NNA eh, de esta ciudad, al ser cuestionada, dijo que un tercer niño de cuatro años de edad salvó su vida, logró salir de la vivienda y fue entregado a la abuela paterna. De acuerdo con informaciones preliminares, los infantes estaban solos en la casa. La madre habría salido a comprar la comida, según la magistrada Paulino. El hecho se encuentra en la etapa de investigación, por lo que interrogarán a los padres a vecinos tratarán de eh, los vecinos trataron de apagar las llamas por largo tiempo pero se les, les fue imposible los cuerpos de los niños fueron trasladados hasta la morgue del hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís bien muy bien vamos a la pregunta del día ¿Considera usted que los padres deberían ser responsabilizados por dejar a los niños solos en casa, lo que llevó a morir calcinados a estos dos? Esa es la pregunta. Ahí está, ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Vamos inmediatamente al tema. Yerjan, adelante. Miren, yo hace tiempo que vengo diciendo aquí en este programa que el Estado tiene que ser omnisciente y tiene que ser omnividente, eso es saberlo todo y verlo todo. ¿Por qué digo esto? Porque si el Estado hiciera lo que tiene que hacer y cuando, y cuando digo Estado no me estoy refiriendo al gobierno para que no venga eh, alguna persona a sacarme de contexto. Cuando digo Estado no me refiero necesariamente al gobierno, pero el gobierno es el que dirige el Estado. Entonces, repito, el Estado debe ser omnisciente, y omnividente, tiene que saberlo todo, tiene que verlo todo. Si el Estado lo viera todo, lo supiera todo, sabría antes de la situación de esa madre con esos niños, porque ahora todo el mundo quiere venir a responsabilizarlo. Puede ser que haya responsabilidad directa, pero hay que ver las condiciones. O sea, el ambiente de lo que se ve, hay primero una casa que se ve un poco de, distante de otras. Y segundo, había que ver de qué material estaba hecha esa casa. De ahí se fue todo. Me imagino que entonces o era de cartón o era de madera. ¿Qué condición de vida tenían esos niños en ese hogar? En esa casa, si sí, se le puede llamar casa. Y ya luego de, de, de terminar todo eso y la intervención del Estado de manera directa con niños que, que tienen derecho que proteger y una madre que tiene derecho que proteger, entonces ver si la madre estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir y cuáles eran las condiciones en las que ella estaba, por ejemplo, dejó a esos niños solos y si lo hacía con frecuencia. ¿Y para qué lo hacía? Porque hay que mucho lo que hay que preguntarse. No es solamente venir ahora, como dice la pregunta de, del día, que considera usted que los padres deberían ser responsabilizados por dejar niños solos en casa. No, no, no, es más profundo, es que hay que ir al fondo, ¿verdad? Al génesis. Y esta mujer, esta madre era madre soltera, y el padre cumplía con lo que tenía que cumplir, y el Estado supervisaba a esta madre, la visitaba, veía las condiciones de estos niños, porque ahora todo el mundo aparece y ahora todo el mundo sabe. Todo el mundo, ¡ah, sí, mira, ella hacía esto! Usted no lo, usted lo sabía y no lo denunció. Entonces, hasta que nosotros no tengamos en este país eh, esa posibilidad de que el Estado lo vea todo, por lo menos la mayor parte de las cosas, como sucede, por ejemplo, en Cuba, como sucede en los países desarrollados, que te visitan a tu casa a ver cuál es la, la condición tuya, cuál es la condición de tus hijos, para entonces poder buscar la solución a tu problema de manera individual. Entonces, Sí, y solo así tendríamos nosotros, evitaríamos este tipo de tragedia, que lamentablemente ¿qué se puede hacer ya? Lamentarnos, ¿verdad? Pero tenemos la posibilidad de mejorar y de eh, que situaciones como esta tragedia, como esta, no vuelvan a ocurrir. ¿Cómo? Vigilando, vigilando a la gente Bien. y estando siempre encima de la gente, que es la, el deber del Estado. Carolina, adelante. Bueno... Lamentable, lamentable este, este hecho. No imaginamos cómo se deben de sentir los familiares. He visto algunas informaciones en los medios digitales, no hemos visto la madre, eh, ni a ningún familiar así expresarse sobre el tema, aparentemente no han querido salir o, o algo ha pasado ahí. Lógicamente debe de haber una investigación. Y no es propicio ni oportuno, ni soy quien para juzgar por qué se cometen este tipo de faltas de supervisión de descuido como madre yo debo decir acá porque es que no logro entender en qué condición qué está pasando por la, la mente en ese momento de quien está al cargo de quien está a cargo de la protección, del cuidado, de la seguridad, de la garantía de tener a unos bebés, a unos niños sanos, viables y de que no pasen este tipo de eventos. Hay cosas que no se pueden evitar porque la vida es así. Pero este tipo de cosas, señores, y el mensaje debe de ser a quienes nos ven, a quienes cuidan niños, a quienes son los tutores, a las madres, a los padres. Tal vez el día a día, la preocupación económica, los problemas familiares o de pareja, te pueden turbar la mente. Te pueden hacer desviar la atención de lo que debes de prestarle atención, que son unos bebés que están bajo tu responsabilidad y protección. Si usted que me está mirando tiene niños, cuida bebé, tiene bebés. Me gustaría que haga este ejercicio si por su mente le pasa. Dejar los bebés de cuatro años, creo que de dos años y de un año, solos, Para lo que sea. O sea, los bebés no se dejan solo un minuto. No se dejan solo 10 segundos. O sea, tú estás con ellos, si están en un centro de cuido, si están en la escuela, si están en tu casa. Tú no puedes mirar, o dije sentarte a un balcón por poner un ejemplo. O dije cerrarte en tu cuarto y dejarlo siquiera durmiendo cuando, siquiera durmiendo. Por eso decía de antesala, no estoy juzgando, no soy quien. Solo estoy planteando este ejercicio de cómo es o cómo se supone que nosotros somos cuando tenemos bebecitos en nuestras manos. Y la verdad sería importante saber qué pasó aquí, qué pasó por la cabeza de la madre, cuál es su condición de educación, de formación, hasta de la mente, señores, hay que ver si esta dama podría estar pasando por algún tipo de situación. Porque al menos a mí, en la cabeza no me cabe dejar un bebé solo, pero no uno, fueron tres. Dios nos ampare y la intervención es fundamental de darle seguimiento a las familias y a veces a los hogares disfuncionales bien, gracias Carolina, Francis bueno, miren, es lamentable lo que está pasando y lo que pasa en barrios armados de la noche a la mañana en lugares ocupados porque se nota que en el camino si se fijan la distancia de los árboles abrieron un un espacito para crear las condiciones que por necesidad tienen que vivir en esa calamidad y sí, la existencia de un ser humano en cualquier punto del, de, de la geografía nacional tiene que llamar la atención a la autoridad. Por insignificante o por lo que sea, tiene que tener... Eh, y fíjense algo, la junta de vecinos que salen a, a protestar, que salen a pedir cosas para esos barrios eh, desorganizadamente, barrios que cuando uno ve casas construidas de la calidad que pudieran estar en cualquier urbanización están en un terreno robado usted dice aquí hay algo que anda mal entre la gente a la gente le gusta eh, lo que no le cuesta parece aunque esta familia no la vamos a, a juzgar porque sabemos que estaban en condiciones hice simplemente el comentario de que muchos de estos barrios que están creados por la ocupación ilegal de tierras aún teniendo título y las familias sin los recursos para producir lo que se produjo en Santo Domingo que se ve la destrucción de casas de concreto que por muchos años estuvieron ahí creyendo que podrían, podrían alcanzar con el Estado lograr una titulación es un error entonces, que no estén visibilizados en estas condiciones, cogiendo la energía quizás porque hay que preguntarse qué produjo esto. Porque si están durmiendo, están tranquilos, la madre sale con la certeza de que lo dejó ahí. Pero habrá dejado algún fogón prendido dentro. Habrá dejado qué sé yo, o vino un, un cortocircuito, o un alto voltaje que produjo el circuito. Eso es lo que hay que analizar, lejos de pensar que se podría dejar de lado también la dificultad de, de un padre, una madre, a ellos dos, porque no sabemos si estaban en conflicto, porque eso pasa. Exacto. Eso pasa, que uno de los dos decide a cometer una desgracia de esa naturaleza. Pues yo espero que estos organismos, estas organizaciones que ocupan tierras, aparte de proteger la ocupación ilegal, deben de tener un poquito de cuidado. Tienen que observar que la deficiencia de los servicios pudiera causar la muerte, como sucedió en esto. No sabemos si los bomberos llegaron a tiempo, no sabemos si los llamaron, si tenían con qué llamar. Todo eso es un riesgo que se corre cuando se tiene por necesidad que hacer cosas de esta naturaleza. Pero de que algo estoy seguro es que ahí, en ese barrio, los que dicen ser dirigentes de la Junta de Vecinos, lo primero que deben hacer es un listado de quiénes son su gente. Porque lo hacen desde el principio. Fulano tiene un solar, fulano... Ellos saben cuáles son. Pero... ¿Cuál es la, la condición de, de...? Y cuál es la condición para que haya los servicios sociales. Claro. Porque si no están en condiciones de, de tener un, una vivienda mínimamente básica... Porque te voy a preguntar... ¿Y hay letrina ahí? ¿Cómo hacían sus necesidades? Porque es un cuadrito. Entonces, todo eso... Son de las interrogantes que deja este lamentable hecho. Y espero que las autoridades no sean solamente buscar votos, sino que hay que visibilizar y hay instituciones que velan por este tipo de cosas a pesar de que estén viviendo Bien. en un lugar de forma ilegal. Miren, eh, es difícil hablar de un tema cuando no se tiene mucha información. Este tema no se tiene mucha información. Por eso es difícil opinar ahora. Yo me voy a ir al, al background, y es que la, esto no es la primera vez que ocurre, no, es, esta es, yo no sé qué número, pero es un número alto, porque en otros momentos hemos visto acontecimientos de esta naturaleza. Lo cierto es que la mayoría de las veces, independientemente de la onisciencia del, del Estado, como se ha dicho, eh... Independientemente de todo eso, los padres tienen una posición de garante desde el punto de vista legal. O sea, lo que planteaba Carolina era un, es, una, es un temor, es una opinión más bien, que yo también comparto. Un padre tiene que tener la suficiente capacidad para entender que hay cosas que tiene que evitar, y una de ellas es dejar niños pequeños solos. Independientemente de eh, yo no tengo a nadie a quien mandar, voy a buscar la comida, es eh, para alimentarlo a ellos. Independientemente de eso, usted debe tener una vecina. Lléveselo a la vecina. Dígale, aguántemelo ahí en lo que yo voy al colmado o lo que voy al mercado. Tíremele el ojo. ¿Eh? Tíremele el ojo. Sí. Entonces, en definitiva, en definitiva, yo pienso que la mayor culpabilidad está en quien está más cercano al cuido y tiene la mayor responsabilidad, independientemente de lo que lo otro sea porque cierto. La y garantizar. Y si es un toxicómano, si es un drogadicto, por ejemplo, si es una persona que tiene problemas mentales, ¿cómo, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Quién? Eh, papá. ¿A quién tú te, la te refieres? La madre o por el, el tutor, padre. Supongo que tutor. sean los dos, dos toxicómanos, por ejemplo. Aquí andan muchísimos niños que lo andan... Que lo cargan ahí muchísima pipera la sí, calle. Sí, sí, sí. ¿Y está a quién bien, le importa? Está bien, ¿Te importa pero, pero lo, que te quiero decir es, lo que te quiero decir es, cuando tú analizas un hecho de esa naturaleza, sí, la primera impresión, porque aquí lo que estamos hablando, aquí lo que estamos elucubrando uh -huh. aquí estamos hablando, plepla, de ese asunto, porque nadie tiene información hasta ahora. No, profu, que profundicen eh, lo, el, el acontecimiento como tal y que pueda darte una idea de qué pasó o pudo haber pasado para poder tener una opinión, realmente no hay una información acabada, ni semi -acabada, ni una investigación iniciada, ni datos de una investigación por eso estamos hablando plume burro, como dicen, estamos hablando por boca de ganso pero lo que sí veo es que la mayoría de las veces lo, este tipo de casos ocurren porque los padres abandonan, aunque sea momentáneamente descuido. lo dejan solo descuido eh, eso cuidan. es, eso es lo que pasa. Si el padre es un pipero o la madre lo es, el Estado Por tiene ejemplo, el Estado tiene que intervenir porque esos niños no pueden estar en manos de alguien que no tenga ni siquiera la responsabilidad de su propia vida. Esa, eso es así. Ahora, en la mayoría de los casos no se ha determinado de que en, cuando ocurren acontecimientos de esta naturaleza Buen se tratan de, de piperos, de no, puede ser, es posible que ocurra en algún momento por eso es lo que yo digo, yo no estoy culpando a nadie, yo no estoy culpando a nadie, porque no está ni en mis manos, ni estoy aquí para eso. Pero estoy diciendo lo que ha sido la, la, lo, la norma. La en naturaleza caso de esta, humana, amado. La, esta, en caso de, de estos acontecimientos. La naturaleza humana, o sea, la protección de la cría que tú traes al mundo. Pues, por eso decía... Y, y, y es válido esa parte que tú planteabas, hay que ver cuál es la condición mental de esa persona de salud o de algún tipo es un tema tomar Mira. estos casos, eh, para concluir uh -huh. ya. Uh -huh. es válido uh -huh. esto pero la naturaleza humana se supone que es la protección al 100% claro. desde los pajaritos que cuidan a sus por un... eso a mí no me cabe, a menos que hayan condiciones así y ahí entra el rol Interventor del Estado. Aquí hubo un caso de una señora que dejó sus hijos solos para hacer alguna, alguna diligencia, alguna gestión, y ella, ella tenía una enemiga y esa enemiga le quemó la casa y los niños estaban ahí adentro. Eso fue hace eso. Eh, miren, varios años. Miren, ¿por qué nosotros planteamos esto? Porque es lo que debe ser. Estamos hablando del discurso del deber ser. Eh, y preguntaba a Francis. Si hay, por ejemplo, baño en, en, en esa casa, si había baño, yo te puedo asegurar que el Estado no lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque no lo ha estudiado. Y eso es tan, sen sen tan sencillo, señores, como, como masticar un chicle y montar bicicleta. Lo digo porque nosotros levantamos eso. Yo les puedo mostrar a ustedes eh, en mi computadora las casas en rojo que había en mi comunidad. Por no tener en letrina, rojo, o sea, por, por no tener letrina Por, por, por vivir en, en una casa Por ejemplo de, de, de cartón Todas esas casas estaban en rojo Y nosotros lo sabíamos Como investigadores, el estado no lo sabía ¿Por qué? Porque el estado no hace su función De vigilancia Por ejemplo, aquí yo lo he dicho aquí un millón de veces Hay una niña de la 27 de febrero que la están explotando sí. Una niña que evidentemente tiene problemas mentales eh, Que es especial Y su abuela, que es la información que yo tengo La explota el diente era aguantando nani, sol y quién y se para ahí energía? a preguntarle Ven acá eh, señora, esa niña quién es y llevar es esa que el niña, no, no lo, tiene lo hacemos como un mecánico, Estado, no tiene medios para llevarlo a una, a una casa de acogida, ni a tratarle el tema de, de salud mental porque recuérdate que la salud mental aquí se ha dejado a la suerte Entonces de la familia. Entonces debe de hacerlo. Frente a la sirena hay otra señora ahí que tiene una niña el día entero, como se dice popularmente, en el tetero del sol. Es una, un niña, es una niña parapléjica. Y, el, y la niña está ahí. Y, y el Estado va y rescata esa niña. No. no a la niña, sino también a la madre que no. tiene que pasar el día entero ahí. Deberían sí. estar en un lugar, ¿verdad? Con un sueldo, con su comida segura. Pero aquí no hacemos nada.